Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo vlog de Una Semana Conmigo. Mirad qué bonito que está todo Yo creo que este va a ser el vlog más otoñal que va a haber esta temporada Porque ahora es cuando está el otoño en todo su esplendor. O sea, mirad qué bonito que está todo Hombre, las hierbas todavía no Porque por las noches todavía no hay temperaturas bajo cero Pero cuando haya temperaturas bajo cero Se congelará todo pero por ahora vamos a disfrutar de este otoño tan bonito que estamos teniendo este año. Y bueno, ya ha sido lunes, hoy es lunes, y estoy dando un paseo porque ahora voy a grabar el vídeo de esta semana del canal. Así que yo creo que ya lo habréis visto. Si el Nicolás del futuro lo he editado y lo ha subido bien, yo creo que vosotros ya lo deberíais haber visto así que nada voy a grabarlo para que lo podáis ver y qué tal el día de hoy pues mirar hoy ha sido un día normalito no ha habido mucho mucho nada diferente hoy a primera hora tenía gimnasia y bueno estuvimos haciendo unas como unos exámenes de, de que te piden del médico que en general lo que estábamos haciendo sobre como sobre como tu fuerza, ¿no? Entonces estábamos haciendo abdominales y flexiones y cosas de esas. Después tuve dos horas seguidas de lengua que estuvimos dando los verbos, que ahora estamos dando verbos, o sea, los, los modos de los verbos, o sea, indicativo, imperativo, cosas de esas. Que esta es ya la última cosa que vamos a dar, de, <coughs> del idioma, ¿no? o sea, como sí, cosas del idioma y pues estuvimos dando eso que este mes ese va a ser el tema principal en lengua los modos de los verbos que ya me han apuntado el examen para el día 11 de octubre, el 11 del 10 después comimos hoy para comer había ¿qué había hoy? La hoja se está cayendo, ¿la ¿veis? Por ahí va. ¿Qué comimos? ¿Qué comimos hoy? No me acuerdo. Hoy comimos... Eh, es que no me sale... ¡Ah, sí! Ya sé. Comimos ensalada. O sea, había pues para... Lo normal, ¿no? Lo que hay todos los días. Una... Porque... Creo que nunca os he explicado cómo es el... el buffet de nuestro colegio. Nuestro colegio eh, tiene... Un comedor, así que es supera, un espacio súper abierto con, con unos ventanales enormes y así es todo de colores así blancos y rojitos y así, todo muy moderno. Y bueno, eh, tiene como un pasillito donde hay como si fuese, se parece mucho al restaurante de IKEA, que está así la comida y tú mismo te sirves. Entonces hay, hay una primera parte que están los platos cubiertos y todo, después una segunda parte que está. Las ensaladas, que bueno, hoy de ensalada había arándanos rojos que recogieron el otro día Lo del tax que expliqué el otro día, en el último blog Y mmm, había lechuga, tomate y algo más había Así luego había también col y zanahorias, zanahorias hervidas Mini zanahorias, zanahorias baby Y luego para comer había puré de patatas, que está eso ya en la tercera parte y como si fuesen una, unas albóndigas veganas de zanahoria y garbanzo, estaba muy bueno o sea que sí mucho como especias y cosas de esas, así como muy indio y qué más pues eso luego más adelante está el, la, los vasos, la leche y el agua y luego más adelante está los panes, que hay diferentes tipos de panes después tuve matemáticas que estuvimos practicando para el examen de mañana sobre las potencias y cosas de esas y luego tuvimos dos horas de biología que estuve también con la profesora particular de español la señora Mari, como todos la conocemos ahí se alcanza el brazo, ¿eh? y ¿qué más? pues ya está así ah, en biología fuimos, estuvimos dando los diferentes tipos de musgos que hay en el bosque Y después en la segunda hora de biología Salimos al bosque a Identificar los diferentes tipos de musgos Bueno chicos, acabo de grabar ya el vídeo de, de esta semana Está muy chulo, así que ir a verlo Y bueno, hoy estoy muy feliz Os voy a contar por qué eh, El año pasado Nos dieron a, como unas... Eh, tenemos que elegir las asignaturas optativas para este curso Y yo elegí plástica Pero, ¿qué pasó? Bueno, que no hubo personas suficientes que eligieron eso Así que nos fuimos a la segunda optativa Que yo puse una asignatura que tiene que ver con la naturaleza Los árboles, las plantas, cosas así Entonces, bueno Me gusta esa asignatura pero no tanto. ¿Y qué pasa? Que en esa asignatura, una de las cosas que tenías que hacer es ir a dormir al bosque. Es una excursión que van a hacer todos. Pero, mmm, o sea, a lo salvaje. Yo mmm, no quería ir. O sea, puede sonar divertido, pero mmm, no es tan chulo como suena. Así que hoy le he escrito. Estuve pensando si ir o no, lo estuve pensando durante dos semanas, y hoy he decidido que no voy a ir. Así que hoy le he escrito un mensaje a la señora diciendo que no voy, y ella ha dicho que vale, que no importa. O sea, estoy salvado, porque es que además es... Eh, no, era, no sé cuánto tiempo era, pero era bastante, así que mejor, ¿vale? Tengo más tiempo libre, y mm, bueno... Eh, pues eso, estoy feliz. Así que nada, hasta, hasta ahora que lleguemos a casa. Para cenar vamos a tomar sopita de verduras, una cremita o puré, como le den, queráis llamar, y pica-tostes. Perdona, esto se llama papa. Vale, vamos a comer papa. <risa> <risa> Con pica-tostes. A, ¿A esto cómo le llamas, Luna? ¿Eh? ¿Cómo le llamas a eso? ¡Pan! Yeah. Hmm. Bueno, chicos, mirar, estamos cenando. Y hoy ha sido un día bastante chulo. Hoy. hay que he hecho. Bueno, a primera hora que tuve. Ay, no me acuerdo de nada ahora. Ha sido hoy tuve el examen de matemáticas, que me salió bastante bien. Después mmm, tuve lengua, que también estuvimos haciendo. Estuvimos repasando. Después tuve. Mmm, una asignatura que mmm, habla de la naturaleza y esas cosas, que es lo que os conté ayer de la excursión. Y mmm, bueno, estuvieron hablando de eso, pero yo como no voy, pues no pasa nada. Luego, estamos come, comiendo pollo, ¿eh? Con patatas. Y aquí están. A ver, coge el móvil ahora, acá. Para... Y están todos. Bueno, mamá no, falta todavía que um, Uy, uh, justo esta noche vuelve de España Mmm. bueno pues hoy hemos comido ¿Qué hemos comido hoy Ah, su vez pescado estaba bastante bastante bueno y después hemos ido al bosque a hacer algunas fotos para mi Instagram así que ir a verlas y bueno ese ha sido el día de hoy buenos días mira me he preparado aquí un desayuno eh, express Un tarro de bueno, Un bowl de yogur con avena y plátano Y un pan con jamón, queso Y tomate Cherry Y mirad, esta noche ha hecho tanto frío Mirad, ahí se ve en el termómetro que hace Como menos 5 o menos 4 grados Y se ha congelado todo mirar cómo está el techo del cole Que se ha congelado toda la humedad que había El techo es negro, ¿vale? Y se ha congelado el agua que había O sea, mirad desde españa nos han traído esta nocilla de oreo y la vamos a probar porque es que yo tenía muchas ganas de probar esta nocilla nueva que han sacado mm. está muy buena wow Ay, chicos frío hace. Hoy yo creo que ha sido el día más caluroso, o sea, por Dios más caluroso no, lo contrario el día más frío de esta temporada que era mmm, por la mañana y hacía como menos 6 grados, o sea, están bajando las temperaturas súper fuerte eso quiere decir que en un mes o así ya está aquí la nieve y que más, mirad, nos vamos a ir a hacer la compra semanal, yo estoy en el coche estoy esperando a que los demás vengan y mirad, me he preparado aquí una manzana porque tengo un poco de hambre, así que la voy a guardar aquí. Ahora, ay que se cae. Y ahora que los demás vengan y nos vayamos, pues me pongo en marcha. ¿Qué más? Bueno, mi madre hoy ha vuelto de España y nos ha traído varias cosas. Después os la enseño. Ya os he enseñado la nocilla de Oreo Nueva que han sacado, pero es que, ¿no os imagináis lo buena que está? O sea, es que he flipado mucho. La nocilla blanca, que... La normal, ¿no? La nocilla blanca. No la nocilla marrón, sino... La nocilla blanca. Eh, pues no es la... No, no es lo mismo. ¿Entendéis? La nocilla de Oreo sabe a Oreo. Bueno, no es de Oreo sino que es de Cookies and Cram. O sea, Oreo. O sea, es que no saben igual. La de Cookies and Cram sabe mucho... A la crema de la oreo ¿Entendéis? O sea, tenéis que probarlo Es que he flipado demasiado Con esta nocilla ¿Y qué más? Mm... Después os enseño las demás cosas que... que nos ha traído Porque son cosas interesantes ¿Qué más? Mm... Pues eso, cargamos ahí. Ay. Papá, aquí, aquí está nomás ¿Qué? Dice papá que te llevas algo para beber para para leer. Para leer. Sí. Porque no tenéis que esperar ya mientras que estés en el acordeón. Yo puedo leer un ebook del móvil. No, ¿tienes algo que contar de tu día de hoy? ¿Eh? No. Iba, a decir, iba a decir mi nota de matemáticas, pero mejor no decirla. Uy, mejor no escucharlo. Y mamá ahora está en la reunión de la clase, ¿no? A ver qué. No es de mi clase, es de todo el colegio. Ah, bueno, de todo el cole. ¿Estás nerviosa, Noa? <risa> no, porque debería de estar. No sé. Y ahora la vamos a llevar también a Noa a sus yo clases de acordeón. Muy bien. Si tú me lo pides, yo, yo me, me porto, porto bonito. Eh, hey, hey, eh, tú no eres bebecita, tú, tú eres, eres bebesota. Riquitona. No, no. Sí, sí, no, no. no. Te gustan los trillos. ¿Conduzco? No, no conduzcas. Mm, bueno, pues eso. Uh, uh. <risa> Ahora estamos aquí esperando a Noah, estudiando un poco de finés. A ver, ¿cómo lees? Han, Katsu, Halion, Elocubia. <risa> ahí allá auto, muy bien hufa Luis yeah. y por ahí atrás está el teatro y la biblioteca que ahí está va Noah bueno hemos estado media hora, una hora esperando 45 minutos oh, 45 minutos y ya por fin ha llegado noa. Ya estamos en prisma, aquí están mirando zanahorias, a ver cuáles son las más baratas. Un militar de miel? <risa> militar donde... Anda, mira, sí, ahí al fondo. ¿Qué ¿Qué Ya hemos llegado a la zona de las chuches Y mirad Ya está todo De eh, ¿Cómo está todo? He personalizado de Halloween No, se queja de que todavía es muy temprano Para que pongan cosas de Halloween A ver, ¿esto qué es? Nada, déjalo Ah, mira esto ¿qué? Ya, no, no Va por Dios Aquí cada loco con su tema, esto ya de canela, así todo invernal Y aquí ya encontramos todos los calendarios, estás viendo, de chupachur Este... ¡Ah, mira! Han bajado de precio este calendario, el año pasado costaba 30 euros Este trae... Mmm, de estos... Cosas de... Chocolatinas enteras, que no me salían Aquí están ya todas las cosas, todos los chocolates de galleta de navidad Todos los bombones de navidad Madre mía, aquí lo mezclan todo O sea, es que mirad, Oye, acabo de enseñarlo de Halloween, ¿no? ¿Os podéis creer? Y están los Papá Noel, y están los conitos estos Ah, mira que ahora están aquí cogiendo sus chuches estos fantasmas son nuevos Ah, no los había visto Todas las cosas ya de Navidad, mira, Qué bueno, de canela. Los calendarios de Kinder ya están aquí. Más kinder. Esto de que es. No sé, de muchas cosas varias. Mira, chupachus también sale. De este es de regaliz negro. De Mars. Salimos de prisma, son las 8 y 20. Y se ha hecho de noche ver, chicos ayer en Prisma compramos este, este muesli que es de la marca Carrefour aquí en Finlandia de mmm, caramelo y chocolate entonces lo vamos a probar ¿Qué lo que grande o pequeña, ¿Pequeña? aquí se ha hecho el desayuno puesto entonces, lo que vamos a hacer es ser echarnos una parte de avena, así más o menos. Y ahora abrimos el muelle, a ver si puedo con una mano. Mira, lo he abierto y tiene, se ven ahí los, los cachitos de chocolate y caramelo. Entonces, con la cuchara de nos lo vamos a echar. Así, y así está el desayuno. Bueno chicos, es por la tarde ya, ¿no? son las 4 y estamos dando un paseito, bueno estoy dando un paseito por aquí, me encanta este camino y más ahora en otoño Y mira ahora ha salido el sol, este otoño está siendo súper extraño, o sea, os voy a explicar Primero, hay algunos árboles que todavía tienen las hojas verdes, vale Ahora mismo por aquí no veo ninguno Pero, por ejemplo, ayer que subimos en Robaniemi Había un montón de árboles que todavía tenían las hojas verdes Segundo eh, ¿Alguien me explica cómo es posible que los árboles ya no tienen hojas? O sea, es que esto no es normal, chicos Mirar todas las hojas que le falta a este árbol ¿Vale? Y normalmente lo que pasa es que... Eh, se caen en octubre, todavía es muy pronto para que se caigan. Y bueno, pues están cayendo. Y otra cosa, está siendo muy extraño porque antes de ayer había mmm, como menos 6 grados y ahora estamos a ah, cuando estaremos. No sé, pero a 10 por lo menos, o sea, hay 16 grados de diferencia entre antes de ayer y ahora. Por eso, esta dueña está siendo un poco extraña. Pero bueno, a ah, mirar, esta es la planta que huele. Genial. Ay, qué bien huele. Me encanta. Y además de eso, eh, no está lloviendo mucho. Por lo que no hay setas. Otra cosa, los arándanos. O sea, hay algunos que se sí, miran esto: lo, las plantas de los arándanos. Normalmente se ponen rojas, rojas, rojas. Y ahora solo están pues algunas rojas, pero es que normalmente se pone todo el bosque rojo. Y pues ahora mismo está verde. Así que otra señal de que el otoño este año está siendo muy, muy extraño. También otra cosa que últimamente eh, no he estado haciendo tanto los caminos en bicicleta. Y bueno, las últimas dos semanas no he ido ni una vez al camino largo, ¿vale? montar en bicicleta así que he ido. Pero es que ya no apetece, la verdad. O sea, ya ha llegado el frío, se te congelan las manos. Así que yo creo que hasta el año que viene mmm, no vamos a ir otra vez. Y otra cosa, no voy a ir porque creo que me voy a apuntar a la piscina de roban y ¿os acordáis que la semana pasada fui con el colegio? pues bueno me voy a apuntar, ah mira un pájaro carpintero ahí lo veis, a lo del cable ah no, se ha ido, ah sí está ahí detrás no sé si lo habéis visto, pero bueno era un pájaro carpintero bueno, que es eso ¿Qué, que me quiero apuntar a la piscina porque pues en invierno y eso pues la bicicleta no se puede aparte de esquiar y patinar y e ir a andar pues eso también la piscina y la casa, o sea sobre que nos vamos a mudar, ¿no? pues es que todavía no nos han dado la casa o sea se supone que nos tienen que dar la casa para antes de octubre estamos a día 22 de septiembre y mmm, nos dijeron que nos iban a dar la casa pues para mediados de septiembre. Yo me pensaba que nos iban a dar el día 10 y todavía no hay nuevas noticias. Lo que sí, mi madre hoy va a comprar unas cajas para empezar ya a guardar cosas porque si no, no nos va a dar tiempo. Así ah, que, pues eso, ya hoy empezamos con, a guardar cosas y eso. Ese es el plan que tenemos. Y bueno, justo ahora que he empezado este caminito, había un chico que va a nuestro colegio. Está, creo un año más pequeño que Luna o dos. Está en segundo, en primero, por ahí. Es un niño pequeño. Qué bueno. Me pregunta: Oye, ¿a dónde vas? ¿Ah, ¿Cómo era tu nombre? Ah, mmm, Me gusta tu bici. Mirad quién está aquí y que no la hemos encontrado. esta noa. Usando mi casco sudoroso de todos los paseos en bici que hemos ido. Bueno, ¿y los míos? Bueno, los tuyos, pero es que tú no sudas. Eh, no, para nada. Pero bueno, muy mal por tu parte. Tú tienes tu propio casco. No, muy mal por tu parte, que ni siquiera lo uso. ¿no? En eso tienes razón. Mira chicos, me parece que este sitio de aquí nunca lo he enseñado. Y está bastante chulo. Está también aquí en nuestro en nuestro pueblo y ahora tenemos que ir corriendo al super bueno en bicicleta rápido porque le dije a Noah que comprara miel porque quiere hacer French toast y para hacer French toast se necesita miel así que le he dicho que compre pero tengo que ir a recoger la miel porque ya ahora se va a casa de su amiga entonces tenemos que darnos prisa y es que mirar cómo es el caminito esta vez que avance un poquito es un poquito complicado este camino así que os dejo bueno chicos otra vez en el supermercado tenemos la miel toma ya <risa> está hablando una cosa buenos días bueno estamos a viernes ya por fin empieza el fin de semana y bueno mmm, no fue, no sé lo que, lo, que fue lo último que grabé que, que eh, por qué Hoy no, no estoy para hablar A ver, ayer no fue lo... último. No, ayer no sé lo último Ayer No sé lo último que grabé ayer Pero bueno, hoy es un nuevo día Hoy es viernes Y ahora estoy ordenando un poco la habitación Y bueno, hoy ha sido un día bastante interesante Hemos tenido una excursión en el colegio y pues eso, hemos ido al bosque, hemos estado allí en el bosque durante todo el día haciendo... Era, yo lo veía más bien como una cosa eh, eran como unos puestecitos de empresas que te explicaban lo que hacían no las empresas por si querías trabajar con ellos cuando, cuando fueran mayor y eso entonces te explicaban lo que hacían y pues eso y hacía como unas tareas y tenías que hacer las tareas y estaba bastante guay en el bosque, ¿vale? Todo esto era en el bosque. Y, pues eso, no está mal. Sobre la casa. Todavía no hay nuevas noticias. A mi madre ayer se le olvidó lo de las cajas. Así que, mmm, creo que voy a traer a las cajas. Y, pues, otra cosa que contar, pues que ya no sé. Estoy ahora ordenando un poco mi, mi ropero porque es que lo tengo muy desordenado y no lo. lleva así muchísimo tiempo desordenado. Pero no he querido ordenarlo porque, como nos vamos a mudar, pues mmm, lo voy a tener que reordenar de nuevo en la casa nueva. Entonces, pues eh, lleva desordenado ya varias semanas. Así que yo creo que ya es hora de ordenarlo, da igual si nos dan ya la casa esta tarde, pero es que no puede seguir así, así que vamos a ordenarlo. Entonces aquí he estado doblando las cosas de verano, he encontrado esta cajita, mirad, que hoy mi padre fue a comprar y había una oferta que era toda esta caja llena de fruta, entonces voy a aprovechar la caja y la voy a poner ahí arriba para ordenar la ropa de verano. Así que me acompañáis a ordenar la ropa de verano Bueno, mirad chicos, este es nuestro último día en la sauna En esta sauna Así que vamos a despedirnos ¡Adiós! <risa> Hemos estado aquí durante dos años y ya nunca más la vamos a ver adiós bueno mirar hoy he hecho para desayunar los friends toast no hayas gastado el suyo y va pues está comiendo el suyo te gusta ¿Tan rico bueno chicos mirar estamos a sábado y qué pasó ayer mirar os conté todo de que todavía no teníamos más noticias sobre la casa y eso Entonces llegó mi madre y dijo que había llamado a la mujer de la casa Trajo las cajas y todo eso para ir guardando las cosas Y la mujer le dijo que mañana tenían que ir a poner una un, una cosa en la puerta, no me acuerdo ¿Qué? Va el lunes. Eso, el lunes va a ir a poner una cosa en la puerta Entonces que por la tarde del lunes a lo mejor ya nos puede dar la casa o el martes. Una que se comió el gato. ¿Qué? Un aislante que se Ah, que van a poner la puerta un aislante que se comió el gato de los antiguos inquilinos. Entonces el lunes por la tarde o el martes ya nos van a dar la casa. Así que este fin de semana vamos a empezar a guardar todas las cosas. Para que no se nos acumulen y podamos mudarnos ya rápido. Porque es que solo nos van a dar como 4 o 5 días para... Mmm, solo nos van a quedar eso para... Para mudarnos. Así que pues mirar el desastre que tenemos ahora. Así es como está el cuarto, yo estaba quitando justo ahora las cortinas y subiendo un vídeo. Y aquí estamos guardando toda la ropa de invierno en estos sacos, que con estos sacos es donde guardamos todas nuestras cosas para venir aquí. De España. Sí, sí de España. Así que vamos a guardar toda la ropa de invierno aquí para llevarnos. Estas son las cajas que traigo mi madre del trabajo. Bueno chicos, mirad, me he venido al caminito este que me gusta venir a pasear siempre Ya habéis visto que esta semana me he pasado todos los días aquí, vaya, o grabando por ahí Pero es que bueno, pues esta es una época muy bonita Así que me gusta aprovechar ahora que está así todo bonito para salir a grabar y esas cosas Y bueno... <coughs> Eh, hoy hemos estado haciendo cajas y todo eso para guardar para la mudanza Porque sí chicos, ya pasado mañana, es oficial, por la tarde Ya empezamos a llevar cosas a, a la otra casa Y todo eso así que vamos a dejarlo ya todo preparadísimo Para mudarnos pues lo más fácil posible Y además hoy aquí en Finlandia tenemos el equinoccio de otoño y ahora me diréis, que es el equinoccio de otoño? Pues mirar, básicamente es que el día dura lo mismo que la noche. O sea, yo le llamo el día perfecto y que a partir de ahora los días se van a empezar a hacer más cortos. Pero eso es algo súper resumido. Que si queréis saber mmm, la razón por la que sucede esto, tengo un vídeo que grabé el año pasado. Que os lo voy a dejar por algún sitio de la pantalla, por ahí arriba. Que está bastante bien explicado todo, así que ir a verlo. He estado grabando algunas historias para Instagram. Y es que no puedo parar de pensar en la casa en la que nos vamos a mudar Porque veréis, eh, voy a tener mi propia habitación Y no sé, estoy pensando en cómo quiero ponerla, cómo quiero decorarla Cómo quiero todo, o sea, ya lo tengo todo súper pensado Y es que es algo muy, muy especial y es, os estaba contando ahora por Instagram que es un cambio Pues que teníamos pensado que queríamos hacer desde que llegamos prácticamente que es un cambio que teníamos claro que íbamos a hacer o sea desde que llegamos aquí porque bueno nosotros hemos estado buscando casas durante bastante tiempo y os voy a decir cómo conseguimos la casa esa que por fin nos vamos a mudar y es que os voy a contar cómo conseguimos esa casa porque creo que nunca lo, hemos, lo he contado pues veréis os acordáis en, al principio del verano en junio por ahí que os Contando cuando volviésemos de Finlandia, íbamos a tener una casa que nos íbamos a mudar. Pues bueno, al final, de esa casa no subimos nada de ella hasta hace uno, un mes y medio por ahí que fuimos a esa casa porque nosotros teníamos, o sea, los inquilinos de antes de esa casa. Es que bueno, esto es un chisme, pero bueno, los inquilinos. De esa casa que estaban antes, de la casa otra, no la de que nos vamos a mudar, sino de otra casa, de la que de la, de la del principio del verano. Pues bueno, eran amigos nuestros, amigos de mi padre más bien. Entonces eh, nos dijeron que cuando se mudaran, porque se iban a mudar en junio, entonces que cuando se mudaran se iban a decir al dueño de la casa que nos tiran la casa a nosotros. Pero bueno, al final no nos llamó nadie. El dueño yo creo que ni se enteró de eso. Pero bueno, eh, hace un mes y medio fuimos a la casa esa. Llamamos a la puerta y no había nadie. Así que fuimos a la casa de la vecina de esa casa. Entonces llamamos y la vecina nos dijo que eh, donde vivía el dueño. Entonces llamamos a la puerta del dueño y no estaba tampoco en casa. Entonces nos fuimos a... ...nos fuimos... ...otro día mi padre fue con la bici... ...y llamó a la puerta de la casa del dueño... ...entonces sí estaba esta vez... ...habló con él... ...y le dijo... ...la triste noticia... ...de... ...que iba a poner la casa en una Airbnb... ...o sea que nos podíamos olvidar de esa casa... ...pero... ...que él conocía a mucha gente... ...que está alquilando su casa... ...así que nos dio su contacto... ...por si alguna vez había alguna oferta pues Nos mandaba el contacto de, él que, de la oferta y ya está Y a lo mejor pues nos quedamos con la casa Entonces nos mandó una oferta Como uno o dos días después nos mandó una oferta De la casa a la que nos vamos a mudar Hablamos con la mujer de la casa, con la dueña Y nos dijo que podíamos ir a ver la casa Justo el día que grabé ya el blog Creo que era el... ¿Qué día era? Me parece que no era todavía ni septiembre pero bueno, al final nos quedamos con la casa porque es que nos enamoramos de la casa. Estaba al lado de un lago, así que genial. Así que a esa casa nos vamos a mudar. Y esa es la historia de cómo hemos conseguido, después de un mes, mudarnos. Aunque es decir que, o sea, tengo que decir que llevamos buscando casas para comprar, para alquilar, o algún terreno para construir nuestra casa para poder vivir. Mirad chicos, esta es la nocilla de nueva que nos han traído desde España De Cookies and Graham. está deliciosa, está muy buena ¿Qué opinas de la nocilla? Bien. Bien Bueno chicos, aquí estoy dando un paseito cortito porque ya se está haciendo un poco tarde Y mirad, hoy está bastante despejado el día Mirad qué bonitas todas estas hojas aquí En el caminito Me encanta. Y bueno, y hemos estado siguiendo haciendo, hemos seguido haciendo cajas, pero es que no podemos seguir haciendo más cajas. Os digo por qué. A nosotros se supone que nos da la casa o mañana o pasado, uno de esos dos días. Yo creo que va a ser mañana por la tarde, pero eso no estoy seguro todavía. Y pues mmm, nosotros estamos guardando nuestras cosas en los sacos que os enseñé ayer y en las cajas que también que os enseñé ayer. Entonces pues ya lo tenemos todo, todo lleno Así que no tenemos sitio para guardar más cosas Así que ya mañana seguiremos llevando O pasado, llevaremos las cosas Traeremos las cajas y los sacos de vuelta Y seguiremos, seguiremos llenando Y voy a cerrar ya aquí el vlog Porque ya es domingo Así que mañana os sigo grabando Que ya en el vlog siguiente se supone que ya tenemos que dejar toda la mudanza lista y estaremos ya viviendo allí. Así que nos vemos dentro de una semanita con un nuevo vlog. Acordaos que este fin de semana tenéis nuevo vídeo. Y bueno, pues eso. Disfrutar de esta semana y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vlog. Chao.